a todos! ¡Hola a, a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Tora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Como ya saben que me he quedado sin Tennessee, vamos a ir por la hierba alta a ver qué Pokémon me puede salir. Por favor, que no sea un Wingull. Un Pokémon diferente, uno cualquiera, por Dios. ¡Un miau de Alola! No me gusta nada el Garfield que se convierte de, de Persian, pero bueno, sería un Pokémon... Bastante interesante y además es un Pokémon macho Por lo tanto, me puedo ir buscando ya un Pokémon, un nombre chulo para ponerle Vamos a usar follaje, no creo que se lo cargue Para nada Coño, le quito fleje, ¿eh? eh y vamos a capturarlo En combate No Espérate... Bolsa... Ya me estaba diciendo yo ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? Bueno, como es un, Como... Dicen que Meowth... Alola... Tiene esta forma... Porque se ha vuelto Finolis... Pues vamos a usar una Honor Ball... ¡Honor Ball! Dos... Tres... ¡Bien! Pues bueno, vamos a irle buscando nombre para este Miauf. Y yo creo que lo tengo claro. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Espérate que tengo que buscar cómo se escribe. Bueno. Uh -huh. Sí, sí, sí, todo lo que tú digas. Vale, bueno, vamos a poner un mote. Un segundito. Vale, ya sé cómo se escribe. Es. Fionitrix. Voy a parar y comprobarlo, la verdad. Bueno, tengo que dar una explicación. Estaba poniéndole el nombre, el mote a... Aquí al Pokémon que acabo de capturar, Fionitrix. Y según terminé de poner el mote, no sé qué le pasó al, al programa, que directamente petó. El programa de grabación se paró. Y menos mal que me dejó grabar, eh, recuperar, porque si no, no podría utilizar a, a este Pokémon nunca. Entonces, uff, menos mal que se pudo recuperar la grabación. Uf, mira, muchos nervios. a.. Lo que voy a hacer es que cada vez que empiece el capítulo, antes de empezar, voy a, a grabar. Porque es muy molesto, o sea... Vale que vaya un poco mal el ordenador o lo que es fuera, pero bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir. He podido recuperarlo, así que... Seguimos. Quería preguntarte una cosa, Slim ¿La ropa que llevas la eliges tú? No, me la elige mi mamá. Claro que sí, lo elijo yo Claro, es lo normal Yo siempre me he puesto ropa que mi madre me elegía por mí Para mí Por mí misma no soy capaz de saber si algo me queda bien o no Ah, la pintora Casi se me olvidaba. Fíjate lo que me han dado en la boutique No he comprado nada Pero resulta que, que el cliente 999, 999 la Que entra a la boutique Se lleva un regalo conmemorativo Y bueno, yo ya tengo uno igual a que este Así que si lo quieres te lo doy ¿Qué me va a dar? Un portalentilla. Vale. Así que ya tenemos una cosa más en común, ¿verdad, la pintora? c uh, um, Señora. ¿Va a Un pañuelo sea. Uh, movimiento de tipo normal. Vale. ¿Qué Pokémon llevará este... <ríe> este objeto? Miauz. Eh, eh, eh, eh, ¿Dónde está pañuelo seda? Por cierto ¡Mira! Fionitris puede aprender a vivar Así que... Que lo aprenda Claro que sí Por talentilla No, sí, sé que no se puede equipar Gracias Gracias, qué majo, eh Qué majo eh, vamos a usar el, el, el esto, el portalentilla. Has puesto lo que ha seleccionado el bolsillo extra. Eh, Mover a su sitio. <risa> no lo puedo usar. Bueno, pues vale. Seguramente que solo lo puedo utilizar dentro de la boutique. Así que vamos a entrar a en la boutique. Hello. Te voy a dar algo, no. Tú me vas a dar algo. ¿Y tú me vas a dar algo? ¿Tú me vas a dar algo? No, tú me vas a vender un montón de cosas. A ver, ropita. ¿Qué ropa me puedo poner? Una camiseta de tirante. ¿Negra o blanca? ¿Verde? ¿Azul? ¡Uy, azul! Mola. Azul marino, violeta, grip. La camiseta blanca. Camiseta negra, camiseta verde, azul. Marino, camiseta violeta, camiseta gris, un polo blanco. Uy, qué pijería. Ah, pues mira, un polito azul me mola. A ver, camiseta de tirantes surf. Uy, mola. Mola, tío. Camiseta universitaria. Camiseta de tirantes alola. <risa> no. Rayas informal, verde, azul, las mías, que es la blanca, y azul, azul y violeta, rayas gris, pues bueno, pantalones, uy, por Dios, <risa> eh, espérate, ¿cuál tengo ahora? ¿Qué pantalón tengo ahora? No, me, no lo he mirado, pantalón... Bueno, vamos a comprar algo, sí, porque a mí me gusta siempre ir a mi estilo, ¿vale? El pantalón no me gusta, ¿vale? Eh, pantalón pirata azul... O negro. Ya me gusta más esto. Los calcetines no... Los casetines apenas los aprecio, así que ni, ni me lo voy a comprar. <risa> no, gracias. Y la camiseta de tirantes, no, pero el polo sí me gustó. A ver, el polo azul queda todo azul, un poco feo. Pero el polo verde o el polo blanco. Yo creo que con el polo verde mola. No soy un poco daltónico vistiendo, pero bueno. Así me gusta. Y el gorro no. Yo prefiero la gorrita. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí está el espejo. Yo quiero cambiarme las lentillas. Mire, señor. Venga, vamos a cambiarnos. Sí, cambiarme de lentillas primero que nada. Mis color de ojos son verdes. Si tú dices que sos verde, pues vale, te creo. Y me voy a cambiar de ropa, sí. Me voy a poner la ropa que me he comprado. Que me gusta mucho, que es el polo verde. Y el pantalón azul. Dice ver en el espejo. Eh, mola. A mí me mola un montón así. Bueno, sí, ahora sí se ven los ojos verdes. Eh. Venga, sí. Salimos. Dice salir así. Ya estoy alolizado. Perfecto, vámonos a la aventura, que ya soy un poco más el dipintora. A ver, ¿tú qué me dices? Una peluquería, uff, uh, qué guay. Alola, bienvenida a nuestro establecimiento. Este capítulo se va a llamar Poniéndonos guapos, ¿eh? Aquí podemos hacerte un corte de pelo, teñirte y peinarte al estilo que más te guste. Largo, corto, trencitas Tenemos estilo para todos los gustos Y si quieres teñirte el pelo tenemos una gran, un gran abanico de tonos No hay problema Bueno, ¿qué? Eh, ya que estás aquí, ¿no te apetece cambiar de look? Pues sí ¿Qué te parece hoy? Cortar 4000 venga Sí, total, no voy a gastarme mucho dinero en nada Estupendo, vete sentando ahora mismo estoy contigo, la bolsa La puedes dejar aquí Puf nene, ¿sabía que esa cicatriz, que esa triste famosa feliz roja lo ha dejado con su pareja? Qué fuerte, qué fuerte. No me hagas que escándalo que se, que se ha montado. Se ve que le han salido un montón de pedetendientes, pero por ahora prefiere centrarse en su carrera y sus Pokémon. La gente diría que lo mejor lo que quiera. Dirá lo que quiera. Pero a mí me parece la mejor decisión que ha podido tomar. A ver, ¿cómo quiere ser. cómo lo quiere, guapo? ¿Hacia atrás? Tres vitas. Muy corto, corto, largo. Me da corto. Corto, ¿no? Sí. De acuerdo. Bueno, voy a dejar de contarte mi vida ya que tendrás prisa. Echa la cabeza un poco para atrás. Ay, Dios mío. Te mal el secador, ¿no? ¿Verdad? Te pongo fijador, chap chap. Ay, ¿qué no querías. Pues ya te lo he puesto, pero, si va... ah, pero si vas mejor, te lo digo yo Dios mío Ah, no me gusta nada el peinado este No te muevas, te voy a sacar una foto para tu pasaporte no Se por venir guapo, vuelve pronto Mira, voy a guardar <ríe> Porque este corte de pelo me parece una estupidez De la grande No, no, no, no, no, no, por favor Quiero cortarme de nuevo. Son otros 4.000 napos, pero quiero salir bien, ¿vale? Bueno, digamos que así me gusta un poquito más, así que ya vamos a dejarlo por aquí. Por cierto, se me volvió a parar otra vez el programa, así que esto es una puta mierda, seguramente que me estoy quedando sin mucha memoria, que estoy subiendo vídeos a Tutiplane y haciéndose al mismo tiempo, entonces creo que el programa está poco petado y tengo la ran comida. Eh, contigo hablé ya. Eh, contigo no he hablado. Estaba hablando un buffet. Yo, por favor, necesito curar a los Pokémon. Así que, oye, señor, señor, señor, quiero hablar con usted. Hola. Qué guay. Conversación amena, tranquila. Donde las haya. ¿Aquí se puede entrar? No. Hola, tú me vas a dar algo. No me va a dar nada. ¿Y usted me va a dar algo? No ¿Sí? Os, ¿Una Sanabol? Muy bien me, me vendrá muy, muy, muy bien ¿Vale? Venga, vamos a entrar al centro Pokémon Y hablar con los que estén dentro Creo que te No sé quién se cuento Nada A mí o me das algo O te largas No me interesa nada lo que me digas un momentito, tú eres entrenador, ¿verdad? ¿A que te gustó una chica tan guapa como yo te dieron un favor? ¿Te, te, te pidieron un favor, vale, vale, vale. Pues te cuento. Como puedes ver, soy tan irresistible que nadie me puede decir que no. El problemón que tiene eso es, es que el valor de una mujer no puede ser solo su belleza. Además, una tiene que tener su encanto personal, su porte, su gracia. Por eso, he pensado en aprender algún que otro truquillo observando a Pokémon monos de verdad que tengan su no sé qué. Según parece, en el cementerio de Huaului hay algún po algún que otro Trifloon, que son unos Pokémon muy cocos. ¿No querrías ir a capturar uno y registrarlo en tu Pokédex? Se trata de un Pokémon así como blandito y redondito y va por ahí flotando tan campante a su aire. Prométeme que me echarás una mano y te haré un regalazo de aupa. ¿Qué me dices? Hombre, yo estoy en un nulo, señora, pero bueno Si me encuentro un, un Drifloon, pues te lo traigo Nada, no voy a tomar ne ¿Usted qué me da? Nada ¿Y usted me da algo? ¡Uy! ¡Uy! ¡El quita movimiento! Venga, vamos a recordar que el quita movimiento está aquí Hola Tarea a comprar algo Nada, no, no se puede comprar nada, así que fuera. Y tú aquí sí que me gustaría comprar algo. Son 10 pokébol. Y, y, y, y. Dos repelentes. Siempre compro eso. Pues nada, vamos a curar eh, a estos. Eh, meto a Fionitrixal primero. Que es un Miau Forma Lola. Y... Un segundito. Nada, estaba calculando más o menos el tiempo que me queda. Así que, pa'lante. Vamos a ir hasta donde están estos señores. ¿Eh? Esos canalles del Teen School están mo meroreando por el puerto. Y me dan muy mala espina. Ya, ya se lo han hecho saber al capitán, pero aún así... Ahí están. Uy, ahí están sin hacer nada. O por lo menos... Nada bueno, eso seguro. Una banda de vándalos. Eso es lo que son. Se dedican a obligar a la gente a, combat a combatir y luego encima intentan robarle los Pokémon. He oído que se cuelan a en la zona de las pruebas para, para robar Pokémon y luego venderlos. Menos mal que nunca se salen con la suya. Hmm. Esto no aparecer, está en la zona del puerto. Y yo tengo a mi persona al puerto. ¡Yuhu! <ríe> ¡Zap! Venga. Uy. Aquí hay algo. ¿Está caen. Okay. Vamos a entrar. Uy, un match matchup. Machamp. Machamp. Esto es un hotelito, creo yo. Yo hotelazo. ¡Driflum! ¡No! Las casas están curradísimas, ¿eh? Un crep Luminalia. ¿Quién es Liam? A mí no me la líes, eh. ¿No me puedo sentar? Estoy cansado. No puedo entrar tampoco. Bueno, no puedo entrar, pero seguramente puedo subir a la segunda planta, así que vamos para arriba. No. En esta habitación sí se puede entrar. Chuost. ¡Hala! yo ¡Mío! biblioteca, ¿no? No se puede leer ni un libro, pero bueno. Esto es una mansión. Bueno. Después de visitar esta bonita mansión y ver sus alrededores, yospeazo piscinaca, me quiero tirar, me quiero tirar la piscina, un objeto, un éter, éter, nada, no, y por el otro lado de la piscina, la... nada, pues nada, nos vamos a quedar aquí y vamos a guardar porque se va acabando el capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, puedes suscribirse a mi canal. Y hola a todos hasta el siguiente capítulo. Chaito. Adiós.